Bueno, mis besis, parces, güeyes, tíos, maitías y bras, es momento de hacer un recuento final. Vengo de México, tierra de los mayas, mariachis, el mole, las piñatas, posadas y los tacos, y hace cinco meses me subí a un avión para iniciar mi aventura por Colombia. Llegué con cuatro maletas y sin la más remota idea de cómo vivir sola. Mi objetivo, además de lograr sobrevivir, era cursar un semestre de la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Distrital. Y en estos 145 días en Colombia, he aprendido más que todo una vida. Aprendí que el nombre de las frutas no solo era para la comida, ya que se puede dar papaya y estar en guayabado Aprendí también que estar mamado no significa tener músculos y que no importa dónde vaya, siempre sea una gomela o pija. Corrí por las calles de Bogotá dos veces. Y entendí que a veces un cuerpo fit no se puede comparar con lo rico de una buena comida. Aprendí que la comida mexicana es rica, pero que hay mucho más allá afuera que te puede sorprender. Ahora entiendo todas las canciones de reggaetón, y sé que mezclar el guaro con tequila no es la mejor idea. Conocí lugares como Teatrón, donde la farra es una chimba. Aprendí que no importa cuánto creas que sabes bailar, siempre habrá una caleña que te demostrará lo contrario. Ahora sé que mi familia es muy importante para mí, y también que ésta puede crecer. Conocí gente que me enseñó que no importa en dónde esté, siempre habrá alguien que te va a sentir como en casa. Vi que existen lugares mágicos que no puedes creer que existan, que 175 escalones pueden ser de los mejores esfuerzos de tu vida, que el arte cambia vidas y a regañadientes sé que el café no se le debe de echar azúcar. Aprendí a relajarme y ver que los mejores planes son los que no se planean, que un hostal es la mejor opción si quieres viajar y que para hacerlo no necesitas más que una mochila, además de una gran habilidad doblando ropa. Vi las playas más hermosas y aprendí que un aguamal es una medusa. También sé ahora que un repelente de moscos puede ser la mejor inversión de tu vida. Pero sobre todo, sé que los únicos límites son los que yo decido ponerme. De Colombia, me llevo a su gente, paisajes, montañas, música, baile, comida y tradiciones. Y para todo eso, no necesité de ninguna maleta.